Hola, soy Alberto Escorcia. Hace una semana, eh, más o menos a estas horas, el periodista Julio Estillero, junto a otros comunicadores, insistían en Twitter preguntando acerca del paradero de Marco Antonio. Eh, también muchas personas, tantas que se juntaron casi 100.000 personas en una hora y crearon dos training topics, insistiendo y preguntando por el paradero de Marco Antonio y no era para menos, es que estaba a punto de producirse nuevo Ayotzinapa frente a nuestros ojos, sino es algo que no se podía permitir, eh, tantas eh, cosas que han pasado en México frente a nosotros, y eso generó que miles y miles de personas estuvieran preguntando por su paradero, nosotros nos sumamos con esta petición de Change, en apenas unos minutos tuvimos 5 mil firmas, y al siguiente día ya eran 80.000 mil eh, en ese día cuando se da la marcha que alguien convocó al ver toda la actividad pues la presión de todos en las redes, en las calles, con las firmas, con los videos, con los tweets eh, horas después de la, de la marcha del mitin en El Ángel, pues nos, no, no, nos dieron la noticia a todos de que había aparecido con vida Marco Antonio eh, lamentablemente con secuelas por, por la golpiza por la que recibió, aún no sabemos no nos han explicado eh, ¿Qué le pasó durante esos días que estuvo deambulando por las calles? En un, en un clarísimo eh, exceso de... En, en una clara violación a, a sus derechos, pues. Eh, este video es para, para agradecerles el apoyo a esta petición, ese extraordinario apoyo que en apenas unos minutos se juntaron miles y miles de firmas. Sé que aquí hay, hay germantes de, de, de otras peticiones que hemos hecho entre todos, eh, para agradecerles también ese apoyo. Eh, Quiero hacer este video para, para decirles que sí, sí funciona protestar, sí funciona poner un tweet, sí funciona firmar, sí funciona hacer un video, sí funciona que eso se convierta en una protesta al día siguiente, sí funciona hacer lo correcto cuando pasan estas cosas. Es importante que sigamos confiando en nuestra capacidad de todos nosotros conectados. Cuando fue la petición cuando ocurrieron a Carmen Aristegui de MBS, la, la protesta que hicimos afuera, la campaña de firmas también con San Juana Martínez, todas las peticiones que ustedes ya conocen, y todos los movimientos que se han hecho en colectivo, ¿no? a través de las redes sociales, es pues gracias a todos, a todos nosotros conectados, no hace falta un líder, no hace falta que alguien diga qué hacer, es simplemente cuando desde aquí, desde el corazón, eh, pues todos sabemos que tenemos que hacer algo. Es importante seguir confiando en estos métodos, y aunque ya vamos a cerrar esta petición, eh, les, les pido de, de, de todo corazón también que, que sigan preguntando qué pasó con Marco Antonio, nos deben una gran explicación, Mancera sería bueno que sería a él explicar qué, qué le pasó a Marco Antonio y que no se vuelva a repetir, y, y hay que felicitarnos todos, porque cuando pasan estas cosas tan buenas, ante algo tan malo que podía pasar, cuando la vida de Marco Antón estaba en juego, cuando cada segundo contaba, debemos estar orgullosos de nuestra reacción, de todos en colectivo, de todas y todos. Y bueno, pues muchas gracias por, por ayudar a esta petición, las otras, por, por sumarse a todas las actividades. Cuando vean estas cosas, cuenten a alguien más que vale la pena actuar y que no es un clic perdido ahí en el espacio, que un clic se puede traducir en que alguien aparezca con vida. Es el poder de las redes. De todos nosotros conectados. Muchas gracias.